¿Sabías que YouTube es el segundo buscador más grande del mundo? Así es, después de Google, millones de personas ingresan a esta red social para hacer millones de búsquedas todos los días. ¿Qué tal si tú pudieras ponerte enfrente de un pequeño porcentaje de esos millones de personas para que vean lo que tienes que ofrecer? Si logras tener una audiencia de miles de personas, esto significa que, literalmente, Puedes comenzar a ganar miles de dólares todos los meses gracias a YouTube. Decenas de miles de personas ya lo están haciendo alrededor del mundo y desde la comodidad de sus casas. ¿Quieres saber cómo tú también puedes aprovechar esta gran plataforma que está siendo llamada La Nueva Televisión para ganar dinero por Internet? Dale clic debajo y descubre cómo. Nos vemos dentro.